el luces de la ciudad de los años 30, si no me equivoco. Uh -huh. eh, sí, es de 1933. 1933. 1933, evidentemente, cine mudo. La expresión de Chaplin en esta película es impresionante, las imágenes, la fotografía, es blanco y negro, es cierto, pero es… Es, es una película muy... muda, como la mayoría de películas que produjo, eh, interpretó y, y editó Charles Chaplin, porque él era un todólogo, y desde el guión hasta la puesta en escena, todo era pues ma la magia de su mente, no de su creatividad. A mí, me, yo, yo no la había visto completa, yo había visto pedacitos, porque luego en las escuelas de cine pues te, te citan ciertas escenas. Pero la verdad es que verla completa es un deleite, no solamente visual, sino también sentimental, porque te evoca muchos sentimientos. No, ese cine, fíjate que el cine mudo de Chaplin debe de, debe quedarse modo siempre. Sí, totalmente. O sea, es, es una expresión cultural tan completa que no requiere el no requiere diálogos porque la expresión la expresión eh, corporal la expresión eh, de, de, de la cara es más que suficiente no eh, son básicamente tres personajes importantes aquí Charles Chaplin eh, la, la vendedora de violetas que, es, que es tiene una discapacidad visual tiene una discapacidad visual y el amigo eh, el ricachón el, el millonario ricachón, el amigo temporal que solo es su amigo mientras, mientras toma, está borracho y justamente una de las primeras escenas a mí me conmovió mucho porque trata del suicidio, eh, este hombre que todo lo tiene, que es millonario, que tiene su Rolls Royce, tiene una mansión, tiene servidumbre, pues se emborracha y se emborracha porque no le encuentra sentido a su vida, se quiere matar, Charles Chaplin que es un vagabundo, un indigente, no tiene ni hogar, ni oficio, ni beneficio, eh, pues… Eh, después de haber dormido en una estatua, eh, están develando la estatua, se sale de la estatua porque ya lo corrieron, hace ahí un par de chistosadas. Y después, en la noche, por la tarde noche, se topa con este borrachito. Él está deleitándose con el olor de una sola violeta que, que pudo comprarle a la violetera inv invidente. Y justamente se topa con este hombre que se quiere matar. Y entonces Charles Chaplin evita que se mate y le dice, no, no te mates este con mímica obviamente y le da a oler la flor le dice mira vive por esto huelelo ¿no? Y este y pues ahí ya se hacen amigos y, y pues lo bueno, lleva amigos su... amigos temporales porque cuando este hombre ya está en sus cinco, cinco sentidos. sentidos pues no lo reconoce. Entonces es una es, es un cómica, juego. Es cómica, una una comedia eh, también porque al final el Charles Chaplin se termina enamorando de la vendedora en vidente, y algo muy importante es todo este complejo eh, visual que nos proyecta para entender el final de la película. Charles Chaplin, al enamorarse de, de la de la vendedora invidente, va y la busca a su casa y le lee una carta, le lee una carta en la cual este pues le dice, ¿sabes qué? Pues debes dos meses de renta, te vamos a sacar si no pagas eh, mañana por la mañana. Entonces, Charles Chaplin va y busca a, a su amigo De toda ricachón. forma el dinero para poder darle a la muchacha. Trabaja, entre otras peripecias que le pasan, se vuelve boxeador. Algo muy importante, sí, se vuelve primero recogedor de estiércol en la calle. Mm. Impresionantes imágenes porque pasa un elefante eh, caminando entre los carros, ¿no? Entonces, eh, también eh, creo que Kafka ahí este jugó un papel importante en estas escenas. Con el sarcasmo. Con el sarcasmo, muy, muy, muy interesante. Eh, eh, vi algunas imágenes que me recordaron la presencia de Cantinflas, de Mario Moreno Cantinflas uh, Y también algunos pasos Incluso de baile de Michael Jackson entonces Y de, sí. y de este, um, Resortes no eh, La película no No te deja eh, Con voltear. un mal sabor de boca No no te deja voltear <risa> a otro lado La ves sí. completa porque eh, No puedes perder la atención La verdad está perfectamente lograda considero Es una de las 10 mejores películas que De hecho que está que en el visto. lugar número 11 De la lista de 100 mejores películas películas de todos los tiempos, publicada por el American Film Institute en, 2010, en 2007 y entre los premios que ganó, ganó el National Board Review a 10 mejores filmes del año 1933, en 1931, que fue la época en la que se, se divulgó ampliamente por países como París, Nueva York, Londres y eh, de hecho, bueno, la, el eje central, pues, obviamente es la música compuesta por José Padilla, que se titula La Violetera. La Violetera, que por cierto, no se había dado reconocimiento, char Chaplin no incluyó el Ojo, reconocimiento amigos, al titular. Ojo, amigos, si ustedes tienen por ahí entre sus curiosidades y entre sus antigüedades, un VHS o Beta o alguna de las eh, de los formatos anteriores al DVD y al Blu-ray de esta de esta obra cinematográfica, no lo regalen, no lo vendan, porque vale mucho, y es que en estos primeros formatos no aparecen los créditos de la música destacada de la violetera a José Padilla, y pues precisamente por eso, años después, tuvo un, tuvo que enfrentar Charles Chaplin, las demandas, por derechos de autor de la música.